Hola, muy buenos días a todos los seguidores de este canal de Movimiento Civil. Bienvenidos a todos a este directo que voy a realizar hoy para hablaros del de análisis de este fin de semana de lo que ha ocurrido con Bitcoin y también con la Bolsa de Estados Unidos. Muy importante porque considero fundamental que las personas que estáis aquí en la comunidad de Movimiento Civil conozcan en detalle lo que está pasando con este mundo. De los mercados. Vamos a visitar a lo que está ocurriendo ahora mismo en estos momentos con Bitcoin y podemos ver en pantalla que estamos en un precio estimado de 19.255 dólares. Este precio ha subido un 1,40% respecto al día de ayer y como podemos observar aquí en la gráfica vemos eh, que... Hemos dibujado un triángulo, un triángulo simétrico, desde la parte alta a la parte baja, fijaros qué triángulo, y desde la parte baja hasta la parte, diríamos, media. No Hemos considerado tener esta media, esta zona, y el triángulo ha permitido que el precio se haya ido estrechando cada vez más en este triángulo para luego hacer un break, Romper el triángulo y después tirar hacia arriba. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en estos instantes. Está ocurriendo esto y bueno, como podéis observar, el precio está estallando hacia arriba. Principalmente esto ocurre porque el dólar, el dólar, amigos del canal, está cayendo hoy. Hoy es verdad que el dólar está cayendo y eso está permitiendo que Bitcoin se esté recuperando un poco. Fijaros que aquí en esta zona que tenemos en un gráfico de 15 minutos, la línea rápida está atacando a esta línea lenta, lo que está haciendo que el precio baje y pueda seguir perfectamente cayendo. Así que mi proyección para el dólar es de caída, desde los 13, 4, 5, 5 puntos en los cuales se sitúa, aunque veáis aquí un porcentaje de subida. Eso fue el pasado viernes y hoy sábado ya el dólar está cayendo. Respecto a la bolsa de Estados Unidos, también podemos ver que como yo proyecté la semana pasada eh, iba a haber un aumento en el precio, en la cotización de los 3.650 aproximadamente hasta los 3.701 que hemos tocado en este punto y ahora aquí en esta parte alta lo que haremos será caer lo que haremos será caer, porque esto ha sido simplemente un pequeño rebote del gato muerto para seguir cayendo. Así que mi proyección para el SP es de caída, aunque podría eh, tener una estabilización dentro de lo que es la cotización debido a que el dólar está cayendo, está cayendo desde sus máximos históricos, era lógico, no podía estar subiendo de forma continua y eso es lo que va a provocar que el SP o corrija un poco o se consolide en esos niveles de precio Respecto a las criptomonedas en general, pues bueno, eh, deciros que tenemos un panorama bastante, bastante rojo eh, en el día de hoy, aunque se está recuperando. Eh. Hemos tenido un panorama totalmente rojo. Si os fijáis, la mayoría de criptomonedas están en rojo, pero es verdad que Bitcoin... Eh, las stablecoins, etcétera, se están recuperando un poco en el día de hoy. ¿eh? Eso está ocurriendo en el día de hoy, pero el fin de semana ha sido tremendamente, tremendamente bajista. Respecto al índice de miedo y codicia, que me parece muy importante que vosotros lo conozcan, eh, estamos en una situación bastante, bastante complicada porque eh, seguimos en miedo extremo. Estamos en 21 puntos. Es cierto que hemos visto una relajación de estos números, de estos niveles, desde los 23 puntos que tuvimos el pasado viernes hasta los 21 puntos que estamos hoy, pero todavía el índice de miedo y codicia nos arroja que el mercado sigue teniendo miedo extremo y mientras sigamos en miedo extremo la situación no va a cambiar. Ya por último comentaros que en nuestro canal de YouTube tenéis toda la información respecto a directos y análisis que hacemos es de las criptomonedas y del mercado en general. Este vídeo es muy interesante porque lo colgué el otro día en Facebook y también en YouTube, donde hablo de el euro y Europa. El euro y Europa mueren. Aquí tenéis todos los links, abajo en la descripción, y tenéis también un enlace de invitación para hacer trading de criptomonedas en la plataforma de BingX o BingX. También tenéis las diferentes redes sociales y en los cursos que ofrecemos para toda la comunidad de movimiento civil. Muy interesantes estos cursos, porque eh, os van a enseñar, por ejemplo, cosas como eh, la introducción, vamos a introducir, vamos a introduciros al mundo de las criptomonedas, que es el Bitcoin, si es el oro digital, oportunidades que hay dentro del mercado cripto no. y el final del curso las casas de cambio, cómo comprar y cómo vender criptomonedas. Muy interesante y también tenemos un curso avanzado donde enseñamos las estrategias de trading que hacemos para poder operar dentro de los mercados. Sin más, esta es la información que yo quería traeros en el día de hoy. Espero que compartan este vídeo, que le den máxima difusión y que cada vez seamos más personas los que estemos dentro de esta comunidad de movimiento civil que cada vez se hace más grande y que gracias a vosotros estamos logrando muchos éxitos en el mercado. Ya sé que la situación económica es muy complicada y seguirá siendo muy difícil en los próximos días, semanas, meses y probablemente años, pero sí tenemos que ser conscientes de que eh, existen posibilidades, oportunidades dentro de los mercados y principalmente de las criptomonedas que pueden hacer que vosotros mismos podáis dedicar, como lo hago yo a este mundo y podáis aprender muchísimas más cosas sobre lo que ocurre en el exterior no solamente tenemos que mirar de puertas hacia adentro, sino que hay muchísimas cosas que interesan al mundo y ahí tenemos que estar todos para verlo y para observarlo, así que sin más dejaros con este vídeo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo